Entonces en este primer septenio en el cual eh, acaba de nacer este bebé que ha estado involucrado por todas las fuerzas del mundo y por el cosmos que implica la maternidad. La maternidad en sí implica todo el cosmos. Entonces este ser está en su gestación vivenciando también aquello que está vivenciando toda la familia. Ya, eso también es importante. Eh, muchas veces eh, pensamos que este ser recién eh, nacido <coughs> eh, no entiende cosas de adultos, pero sin embargo ha vivenciado todo durante su proceso de gestación. ya Y eso también es, por, es porque es tan importante, porque le damos también tanto calor y foco a la maternidad. Y es también uno de los motivos por los cuales eh, la, las mamitas son uno de los hitos claves, en tanto en odontología como en psicología, en, en, en todos los cuerpos, porque las madres en este momento eh, están unidas en el cosmos y están conectadas con el cosmos porque lo llevan dentro. ¿ya? Entonces también podemos vincular este árbol de la vida del que se habla eh, con la placenta. Y eso también es importante, lo que ve este ser, imagen, que ve desde adentro, es justamente el árbol de la vida, lo que ve el, el infante. ¿Ya? Entonces eso es muy bonito, porque además el, el árbol de la vida tiene que ver mucho con geometría sagrada también. Y tiene que ver eh, mucho con, con todas las armonías que se van a seguir repitiendo tanto en el cosmos como en el planeta.